Pues efectivamente, no es un tema nuevo y la verdad es que ojalá no hubiera tenido que venir una iniciativa como esta a esta cámara una vez más. Ojalá no, no hubiera hecho falta, pero la verdad es que es un, tema, eh, es un tema es un tema viejo que no, que no solo no se acaba de resolver, sino que en nuestra opinión al menos pues parece que no se avanza. En positivo. Checo maldinchak Lambaldinçak, Oreintik Eskagarriak dira. Naiseta Legüe Bilcharren hara mai Gañera tudiren. Sobre la mesa política esta cuestión hace tiempo que está y hace tiempo también en anteriores legislaturas ha habido testimonios de personas, mujeres fundamentalmente, trabajadoras de este sector explicando los problemas que tiene este sector que son unos problemas especiales. Y sí, tal vez de especial dificultad para resolverlos, pero por lo tanto, pues, eh, especial motivo para que también hagamos desde las instituciones especiales esfuerzos para abordarlos y resolverlos. Nosotros por eso también hemos hecho diferentes iniciativas a este respecto, porque la verdad es que, como ya hemos eh, comentado alguna vez, la situación de las trabajadoras de hogar pues es realmente lamentable ...y necesitan ya algún tipo de avance que les pueda vislumbrar o hacer ver que, que hay esperanza. Porque yo creo que, eh, sobre todo el colectivo organizado, la parte de las trabajadoras de hogar que están organizadas en defensa de sus derechos... pues ...puedo entender perfectamente la frustración que pueden sentir cuando una y otra vez reclaman lo que están pasando... ...y ven que no, hay, que no hay grandes avances en las mejoras de sus condiciones... ...ni tan siquiera en que seamos capaces desde las administraciones públicas... ...en hacer cumplir la ley, porque eso pasa. Los derechos laborales de las trabajadoras del hogar no se respetan... ...como en, ocho, como en otros muchos sectores... ...y la ley no se cumple de manera más abrumadora que en otros, que en otros sectores... Por eso, pues nosotros teníamos una amplia coincidencia con la iniciativa que presentaba EH Bildu y, bueno, se ha llegado a una transacción entre diferentes grupos que a nosotros nos parece interesante, nos parece importante, pero que desde luego, en nuestra opinión, tiene que ser un último toque de atención a este Gobierno para que haga una serie de cosas que sí puede hacer porque luego podremos debatir o discutir sobre otras cuestiones que afectan a este colectivo que tal vez desde nuestras competencias autonómicas no podamos hacer. Pero hay cuestiones que sí se pueden hacer y que, en nuestra opinión, no se están abordando con la suficiente determinación. En la iniciativa se aborda la cuestión, una cuestión que es importante, y que creo que, de alguna manera, sí que podemos avanzar en ella desde nuestras competencias. en es lo que tiene que ver con abordar la detección de los accidentes laborales. Sabemos las limitaciones legales que puede tener, por ejemplo, Inspección de Trabajo en este sentido, también las dificultades que puede tener OSALAN en este sentido, pero precisamente por eso nosotros pensamos que tanto Inspección de Trabajo como OSALAN pues deberán hacer con este sector concreto un especial esfuerzo y abordar una, una especial estrategia para esta cuestión. Se incluye en la transacción eh, instar a que se traiga la guía de prevención que ha comentado la señora Echevarrieta. Y nosotros proponíamos tres meses, se propone en el cuarto trimestre, si no recuerdo mal, Bien, no vamos a pelear por las fechas cuando lo que se propone es traerlo este año, pero esta guía viene ya muy muy tarde. Esta guía se podía haber hecho mucho antes y ya se ha dicho también, pero creo que hay que recordarlo por la importancia que tiene, porque el departamento ya elaboró una guía y fue, como si venció en la comparecencia, una auténtica chapuza de guía. No solo estaba mal elaborada, no solo se notaba que estaba elaborada sin conocimiento real, de la realidad del sector de trabajadoras del hogar, sino que, además, tenía errores eh, jurídicos o errores de conceptos legislativos en la propia guía. Y yo creo que el departamento era consciente, al menos de que no era una buena guía, hasta el punto de que no tenía ningún tipo de difusión la guía. Y, Creo que, si no recuerdo mal, casi no se podía encontrar ni en la propia página, en la página web, y mejor, porque viendo luego cómo nos contaron de Chapuza que era la guía, pues la verdad es que mejor. Nosotros pensamos que desde que se hizo esa comparecencia hasta aquí ya había tenido tiempo, ya había tiempo de sobra para que se hubiera elaborado esa guía. Pero no obstante, pues para el cuarto trimestre, suponemos que estará sin falta. Y el diagnóstico. El diagnóstico también viene muy tarde. El diagnóstico, este pleno aprobó que se hiciera en nueve meses, que yo creo que es un periodo majo para elaborarlo, y los nueve meses, si no recuerdo mal, caducaron en diciembre de 2017. Estamos en junio de, 2017, de 2018, Perdón, parece que va a llegar, pero de momento no ha llegado. Es verdad que la consejera de Trabajo ha explicado que han encontrado especiales dificultades a la hora de poder elaborarlo, ha explicado que quieren elaborarlo bien, ha explicado las decisiones que han tomado y la metodología que decidieron para elaborarlo bien y que por eso se retrasa. Y esas explicaciones bien las han dado, pero lo cierto es que viene muy tarde. Bueno, nosotros podemos ser pacientes... Y si ahora aprobamos también con los grupos que apoyan al Gobierno, que para el cuarto trimestre, pues también estamos dispuestos a esperar. Pero, como decía antes, creo que este tiene que ser ya el último, de atención, el último toque de atención sobre esta cuestión, si no queremos generar más frustración en las trabajadoras de este ramo. Eh, nosotros proponíamos en nuestra enmienda que se elaborara un plan de acción. Lógicamente, un plan de acción que se tiene que elaborar, una vez conocido ese diagnóstico, pero que se tiene que elaborar, difícilmente del diagnóstico se va a concluir que no hace falta elaborar un plan de acción cuando todas y todos sabemos la situación lamentable en la que trabajan este colectivo fundamentalmente de mujeres. Y por lo tanto proponíamos, y así se ha incluido la elaboración de un plan de acción, una vez conocido el diagnóstico, que en nuestra opinión tiene que tener dos objetivos concretos mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de hogar y también, que parece una obviedad, hacer cumplir la ley. Es decir, eh, las trabajadoras de hogar en este momento están en unas condiciones de trabajo que no, son, no solo son malas, sino que en muchos casos ni siquiera se respeta la legalidad. Y, por lo tanto, una Administración pública tiene la obligación ...de hacer cumplir esa legalidad. Muchas veces oímos en esta Cámara esa frase de que la ley hay que cumplirla... ...y la ley hay que respetarla. Pues nosotros creemos que la Administración Pública... ...está obligada en un tema como este a hacer especial hincapié y a conseguir que efectivamente la ley se cumpla... ...y que por lo menos las condiciones de trabajo recogidas en la ley, pues que sean, que sean respetadas... Y también se incluye, finalmente, eh, la cuestión de la envidia. nosotros también nos, esta cuestión nos parece importante. Pensamos que el hecho de que la envidia sea el referente a la hora de establecer las relaciones laborales entre empleadoras y empleadas puede traer dos cosas buenas. En primer lugar, evitar abusos que se dan por parte de agencias de colocación en estos momentos, abusos importantes… Y, por otro lado, estamos seguros de que eso garantizaría un mejor y mayor conocimiento tanto de deberes y derechos que tienen las trabajadoras del sector y quienes eh, deciden emplear a una persona trabajadora de hogar. Por lo tanto, pues la iniciativa, la transacción a la que se ha llegado. Nosotros estamos de acuerdo. Pensamos que vienen tarde varias de las cuestiones que se plantean aquí, que, como ha dicho la señora Echevarrieta, muchas de ellas ya se habían aprobado en este Parlamento en diferentes ocasiones y no se han ejecutado. Y, por lo tanto, pensamos que este tiene que ser, y así se lo pedimos también al Gobierno que está eh, escuchando, eh, que este tiene que ser el último toque de atención con esta cuestión y con este sector tan especial y que está en estas condiciones tan lamentables. Es que recasco.